Conversations Número 7 Flow My Viene Sigo aquí pensando seriamente Contigo todo es diferente Que digan que soy un delincuente Y a ti te robo sin mente yeah. Vienes, juegas y te vas Después dices no querer nada ¿A quién quieres engañar? Se te nota la mirada Se te nota se te Que nota, tú me piensas mami. en toda la semana mami Se te nota se Que ya se no quiere que salga de tu cama me meto, Tu mala pared, que no deja ver Los chimitas que conmigo te sientes Desbloquéame, luego sígueme Pa' que tu pruebes mami, un mami, flow diferente, diferente. Y aunque no sea de tu tipo Pa' ti es algo nuevo como un prototipo Yeah No vivo de estereotipo Yo te lo anticipo Queda conmigo y no con cualquier tipo Ya me prendí tu celular Es un 314, no puedes contestar por mensajes de texto, te tiro sin algún pretexto. Es que lucho por ti como nadie lo hace. Es que me tiene aquí puesto pa' tu base. Tumba el muro, Nena y adelantamos fases. Bota tu antifasma, no te disfraces. No te disfraces más. Que se te nota más lo que tú quieres. Sé que me quieres, no te disfrazes más Que se te nota más Lo que tú quieres, sé que me quieres